Hoy hemos organizado un, un campeonato benéfico de golf en el que ha participado pues muchísima gente y que tienen claro que, que, que quieren ayudar a Irichen. ¿no? Irichen tiene muchos elementos, muchos aspectos, pero fundamentalmente tiene que ver con la prevención en todo lo que puede ser el mundo de las adicciones, de todo tipo de adicciones. Para ser ONG hace falta tener financiación propia y tener voluntariado, que eso también aquí en este lugar ocupa un papel importante. ¿no? Y para irichen significa tres cosas, fundamentalmente un acto como el de hoy. Por una parte, recaudar fondos. Yo creo que lo que nos hace crecer a Irichen. ...fundamentalmente, y no perder el, lo que hemos aprendido... ...tiene mucho, muchísimo que ver con los fondos propios... ...con eso que vamos generando... ...porque si no estaríamos estancados... ...si no no seríamos capaces de responder a los nuevos retos... ...para responder a los nuevos retos hay que investigar... ...hay que arriesgarse y hay que invertir... ...en segundo lugar, una visibilidad pública... ...de lo que estamos haciendo... ...la gente que viene, pregunta... ...le interesa saber qué es lo que hacemos... ...para dónde va nuestro dinero y eso es clave y fundamental... ...que la gente sepa por qué hace un donativo y para qué lo hace... ...y para qué se organiza el acto. Y en tercer lugar yo creo que también es importante... ...el sentir que la sociedad le preocupa lo que nosotros hacemos... ...tiene una difusión a nivel social. Toda la gente que trabaja aquí desde el pequeño hasta el último... ...se ha implicado con lo cual estamos muy agradecidos... ...y al equipo organizador... ...han sido increíbles, han hecho un trabajo extraordinario... ...de tal manera que estamos muy contentos porque hemos dado pleno... ...o sea que eso es un regalo". Se ha jugado un torneo por pareja, han participado unos 108 jugadores. Ha habido una lista de espera bastante amplia, que no han podido participar todos los que quisieran participar. Unos 15 días antes de cerrarse la inscripción, ya el torneo estaba lleno. Aprovechando pues, la cantidad de amigos que entre todos los colaboradores tenemos y mucha gente que conoce a Iriche, conoce a Jorge y conoce la labor que hacen. ...pues desinteresadamente siempre pues, colaboran... ...y la verdad es que hay un, un número bastante amplio de, de, de, de patrocinadores y colaboradores". ...después pues del cóctel habrá una entrega de premios... ...todos los patrocinadores han aportado muchos regalos... ...creo que de los cinco torneos que hemos hecho... ...es donde más se ha recaudado... Eh, ...yo creo que va a estar en sobre los 17.000 euros aproximadamente... ...o 18.000... Eh, ...que creo que es una recaudación... ...es una ayuda bastante importante... ...y a nosotros nos deja muy satisfechos". Irichen... ...la marca Irichen eh, es creíble... ...y eso para nosotros es muy importante... ...la gente cree en nuestro trabajo... ...y eso es fundamental".